Hello fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy Manténganse hidratados porque Hace mucho calor Según yo, ya estaba lloviendo y ya iba a dejar de hacer calor Pues jaja, claro que no Me hizo quedar así el clima y la lluvia Porque llovió dos días y luego hizo más calor pero bueno, el día de hoy vamos a volver a lo paranormal. Hace mucho realmente que no encontraba una aplicación extraña que poner a prueba hasta que me llegó el fabuloso mensaje que les voy a estar poniendo aquí donde me dijo, Marijo, debes y necesitas probar esta aplicación porque al final sale algo turbio y yo dije, tengo que ir a probarla. Nada que ver la aplicación con lo turbio, o sea, nada como ya saben, ¿no? De que a veces me meto a páginas malditas y que me salen la, que, que las imágenes y que los... Nada, esto es una aplicación para niños y las reviews son como de cero estrellas, si no es que se le puede poner menos 10 estrellas, por lo que aparece en dicha aplicación. Entonces la voy a probar para ver qué tal, cómo hago yo en estos videos o sea, ya la tengo descargada, pero en mi celular, la vieja, el viejo confiable, donde pues aquí descargo todas las aplicaciones malditas. Pero um, no la he abierto para hacer como una primera impresión mientras estamos aquí probándola, ¿ok? Así que bueno, antes de comenzar, recuerden seguirme en mis redes. Aquí van a estar apareciendo en Instagram, Facebook, Twitter y... TikTok, en todos lados estoy activa y subo varias veces a la semana en todos lados, y no es que diario, ok Entonces, pues, ¿qué les parece si comenzamos con este video? Ya estaba muy emocionada de probar esta aplicación por una u otra cosa No encontraba el celular viejo confiable, ya lo encontré, ya lo cargué, ya descargué la aplicación y estamos listos para ser acompañados. Así que bueno, el reto de hoy es suscribirse, ¿con qué será? La vez pasada fue con el hombro, así suscríbete, miren, o sea, sí, más o menos, ok, con el hombro, ahí me escriben un comentario con el hombro y después me avisan que ese comentario fue con el hombro, ahora sí, adelante con este videíto, ok, bueno, primera mala noticia es que la aplicación solamente está disponible para Android, no para iOS, entonces si ustedes tienen iPhone, pues no la podrán descargar, pero bueno, este celular sí es Android, la aplicación se llama... Ay, ya no me acuerdo cómo se llama. Se llama en inglés Pocket Kittens Go o algo así. En español, y fue como yo la encontré realmente, es Gatos del... así, ¿eh? Literal, Gatos del Gatito del Bolsillo, ¿ok? Dice aquí que uh, The Angels hong kong y que contiene anuncios, como pueden ver aquí ya ya la instalé, ya solamente dice jugar Acerca de este juego solamente dice gatos del gatito del bolsillo de ir a descargar gratis ¿Qué? Ok Más o menos yo supe de qué se trataba por el mensaje que me mandaron Que es básicamente un Pokémon GO pero de gatitos O sea, te capturar a gatitos conforme tú Y de hecho pueden ver aquí que pues tiene la pokebolita y todo así, ¿no? O sea, pues sí es un gatito y lo atrapas. Ya la tengo cargada Ahora podemos ver aquí las calificaciones. Vamos a leer las primeras tres que hay aquí. Si se fijan, la primera es de eh, marzo del 2021, la segunda es de febrero del 2021 y la siguiente, pues sí. Sí tienen como que días de diferencia, ¿no? Pero bueno, aquí Linda Wolfie dice... Le doy una estrella porque yo creí que era una aplicación bonita, pero después de completar los gatos te sale una mujer muerta, no sé, no se lo recomiendo a niños, aparte de que dice una grosería un gatito y lo que se me hace curioso es que dicen ayúdame por favor, help me please, no se lo recomiendo a nadie, la música está bien mala, ok. Ahora Ana María Peñalosa dice, le pongo una estrella porque el juego no es un juego feliz porque hay una mujer muerta y me dio miedo cuando conseguí el baño... ¿Qué? ah El baño con las luces apagadas no tiene sentido. Debería ser un juego feliz. No es un juego de miedo. No lo recomiendo para nadie. Incluso los niños... Ah, Olvida una cosa. No escuchan la música del juego de noche. Hmm. Eso me suena a reto. Horrible. Nada recomendable. Una, se traba mucho en los gráficos. Los gráficos son horribles. La música es súper traumante. Si no te das cuenta que no es para niños, pues aparece la llorona en la mochila. ¿Qué...? Eh, el, arriba del gato dice grosería se te pone la pantalla en negro debería ser para niños No para adultos Y a ver vamos a ver más opiniones negativas Benja dice mala aplicación porque después me apareció una mujer muerta O un fantasma sin cabeza Y eso no tiene nada que ver con un gato Y la música es horrible y me dio mucho miedo al ver a esa mujer muerta Janina dice, solo una estrella porque me traumé Me puse a jugar en la noche y completé los gatitos Y me salió una mujer muerta Les recomiendo que no lo descarguen Me desmayé y desperté en mi cama Y rápido el teléfono al borrarlo Pero me sentía que no dejaba pensar una mujer muerta Bla, bla, bla, bla, bla Ustedes pueden ver eh, pues todas estas Las positivas que um, Ok, aquí dice Cristina Viñón Recomiendo que todos juegos de video Juego muy bueno, bla, bla, bla Bla, bla, bla, bla Aquí por ejemplo, este Fernando Triana que A pesar de que le dio 5 estrellas dice, me gusta el juego porque parecen gati gatitos excepto la mujer muerta que creo que solo fue un error de los creadores bueno, le doy 5 estrellas por los gatitos y luego acá Jenny Galdo dice eh, muy bueno, lo único es que quiten a la niña del aro que cuando apareció me dio un buen de susto, ok entonces, será un glitch será un troll estos comentarios que estoy leyendo serán troll también, no sé, vamos a ponerle en jugar Ok Si sí, está un poco traumante No sé qué hacer uh, Vamos a bajarlo un poco Pero... Ustedes ya están escuchando la música, ¿ok? Eso es básicamente lo que se escucha todo el juego. Ok, pues vamos a atrapar gatos, ¿o qué? Ok, aquí no tengo ninguno en mi colección. Y luego dice Roy al descargar. ¿Al descargar qué? Ok. ¡Help me! ¿Vieron? Ahí dice help me, please. Help. Help. O sea, ¿será para capturarlo o qué? Ahí te va Pokebola. Please, Sigue diciendo help please ¿Qué onda? Soy muy mal atrapando de por si sí era Ok, creo que ya lo capturé Ok, aquí dice Ya capturaste a Bella Cat eh, Bella es un gatito Divertido Ok, ahora ¿Cuál es el siguiente gatito? I know pues ya no me sale otro gato ok, aquí está el primer gatito que capture y... ok, ya tengo otro gatito help me otra vez, pero bueno el help me puede ser así como de pues ayúdame, necesito que me atrapes o cosas así, ¿saben? vamos a aventarle la pokebolita ya lo tengo, no lo tengo soy muy mala Tampoco lo tengo. Ok, es súper fácil esto. Dice que Oliver eh, es un gatito divertido otra vez. Ok, sigamos buscando otro gatito porque los quiero completar para ver qué pasa, qué pasa. No tengo idea. Pur, pur, pur. Es este gatito. Oh, pues. Ok, ya tenemos dos. Faltan dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. <risas> faltan un montón de gatos para ver a la mujer muerta. Y es que aquí me aparecen, o sea, no sé dónde los tengo que ir a buscar o okay. qué, qué pasa aquí. Me y yo, por bla, bla, bla, por los sonidos de gatito. Ahí está, otro. Este está lindo. Ok, ¿saben qué? Déjenme capturar los mayores gatos que se pueda y. Ahorita regreso. Ok, fantasmitas, pues este juego va medio lento. O sea, ya tengo un rato, también tengo todos los gatos, pero no se preocupen. Yo aquí voy a dejar de grabar. O sea, yo aquí así como que ahorita, porque ya es noche, ya me tengo que ir a mi casa. Mi mamá ya se quiere dormir. Pero en mi casa voy a seguir atrapando los gatos. Ahorita les voy a poner, enseguida de que yo diga esto, la grabación de lo que fue. A ver si es que pues sí pasó o no y ahí les pongo confirmado de que pues la aplicación está bien rara y nada que ver con atrapar a los gatitos o solamente fue como puro shitposting para desacreditar la aplicación o algo así. Así que adelante vamos a ver si es cierto o no es cierto. Ok fantasmitas, pues la verdad que sí me costó trabajo este juego, como les dije, va muy lento. Aquí por ejemplo pueden ver que ya tengo casi todos los gatos y no me fijé en ningún momento que en la esquina izquierda, ahí pueden ver ya la sombra de lo que es la silueta de la mujer muerta supuesta que sale. Miren, ahorita va a volver a pasar para que ustedes puedan ver. Ahí está. O sea, ahí pueden ver que ahí está y yo ni, no la vi hasta allá después. Y me salían y me salían los mismos gatos. Y yo me estaba frustrando porque se supone que hasta que completas todo, te sale y a mí me salían los mismos gatos. Hasta que de repente aquí estaba. Ni siquiera había acabado yo de juntar todos los gatos. De hecho, hasta ahorita no los he juntado. Y aquí está la mujer, dice lo mismo, please, help y demás. Es como Samara, la niña del laro Y sí. O sea, efectivamente eh, no, no tiene esto que hacer aquí Si es un juego de niños Y se supone que esto no es lo único que sale O sea, eh, luego sale más aquí Yo tomando screenshot Para enseñarles eh, Pero sí, se supone que esto no tendría por qué estar aquí Y que esto no es lo único que pasa Además de la, de la Cancioncilla de fondo y demás Y lo capturé y se, según eso se llama Simba, Simba Cat Y también dice que es un gatito muy um, Divertido, yo creo que yo creo que no mienten. Y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Cuéntenme en los comentarios. No sé qué tipo de resultado tuve hasta ahorita, porque les digo, grabé esto antes de terminar de atrapar los gatitos. Pero bueno, díganme en los comentarios qué opinan de esta aplicación, si lo van a intentar ustedes o no. Los quiero mucho, nos vemos al siguiente videito. Les mando muchos besos. Recuerden que subí una foto nueva ayer en Instagram. Besitos. Bye, bye.